Hola, bienvenida. Hoy vamos a realizar un asa para nuestro bolso. Eh, en esta ocasión vamos a hacerlas con anillas cuadradas. Quien quiera hacerlas con anillas redondas también se puede hacer perfectamente. Se corta por aquí, igual que la anilla cuadradas. Eh, vamos a necesitar 110 anillas y vamos a realizar con 11 hileras oncilera en cada lado el hilo que utilicéis para vuestra bolsa en este caso es esta de esta bolsa y argolla o argolla de bolso normales o argolla de llavero aguja colchonera porque vamos a realizar de forma que cuando terminemos no se no se vea mucho la costura intentar lo menos posible y ya está y, y un alicate de corte vamos a empezar y si queréis el final enganche de quita y pon pues ponéis de esto pero necesitaréis una argollita de esta una de estas o si no en el final argolla directamente al bolso vale como he enseñado en otro tutorial, cómo hacer el enganche de bolsa o agarradera, pues este es el segundo de poner el asa, de hacer un asa para tu bolsa. Vamos a utilizar 11 hileras y en cada hilera va a tener 5 anillas. La primera hilera no se corta la anilla, las demás se cortan así. Intentamos que sea lo más céntrico posible con la discate de corte lo más céntrico posible que sale un poco en el lado tampoco pasa nada pero que no esta por ejemplo no la voy a utilizar esa más salió mal vamos a ver ahora ahí lo más céntrico posible entonces hay que cortar mucho menos las las, las cinco primeras ponemos la y cogemos una de corte la primera siempre mirando al, al lado bonito la primera y la última la de mano importa la de mano importa cortamos siempre la parte de arriba de la anilla tanto como sea cuadrada como si es redonda la parte de aquí de arriba aquí y vamos a, a colocar la primera para allá como se va a ver para allá vamos a ponerla que se vea el lado bonito las del medio da igual con la parte de abajo la pillamos la parte de arriba la parte de abajo las cinco primeras no se corta esta que está fea pues aprovecho que se está un poco fea por aquí aprovecho que se quede ahí en el medio que no se va a ver y ya la última procuro que se mire para el lado bonito, para acá que no la coloque así sino así tanto la primera como la última tiene que verse el lado bien, bueno y ahora este ya tiene su puesto el abonito vamos por la otra 5 las otras 4 y vamos metiendo de una en una que la metemos de golpe pues se puede entorcer mucho se puede hacer pero tenéis que estar a 2 por 3 pues se puede romper la anilla y a 2 por 3 tenéis que ponerla bien porque a meterla de golpe se dobla mucho la anilla se abre mucho entonces, mejor ir de uno en uno. Porque si la metéis de golpe, hace esto, la anilla. Entonces, luego tenéis que enderezarla y ponerla bien. Y podéis, pues tenéis que, se, se puede romper la anilla que estéis haciendo así. Alguna se coloca de dos en dos. Depende. Hay sitios que no puedes moverte porque se pone en reverde la anilla. No pasa nada, pero tenéis que tener cuidado de luego colocarla como Dios manda. Y ya habéis visto unas que están así y otras así. Unas que están así y otras enfrentadas. Eso es la mismo No hace falta que estéis atentos a eso. La misma anilla os van diciendo. ¿No ¿Ves? Esta la he metido de golpe. Ahora yo hago así. Y intento colocarla en condiciones. La vuelvo a colocar. A ver, esta. Ahí. Tres. La voy a meter de golpe, pero vosotros de una en uno, porque no quiero que se haga largo el tutorial, ¿vale? Vosotros de una en uno. Esta la voy a meter de una en uno, pero cuando lleve otra hilera, la voy a hacer de golpe. Para que no se haga tan largo el tutorial. Pero para que veáis cómo es, y es fácil. Y si tenéis un marido <risa> o un hijo muy apañado, que os lo haga. <coughs> No pintéis la uña ni nada, porque normalmente terminan hechas polvo. Vamos a la siguiente. Yo procuro hacer esto para poder moverme. Entonces se mueve mejor la novela. La pongo así y se abre mejor para ir colocándola. En una en una. La voy pasando así. Y ya está las 5. ¿Ves? La primera del lado bonito, la del medio da igual cómo la pongáis. Y si hay alguna de esas feillas negras, pues la ponéis entre medias, no se va a ver. ¿Vale? La primera y la última. En la siguiente hilera y ya no hago más. Igualmente, de en una en una. Ahí. Esta está muy abierta. Anda, veis que algunas están muy abiertas. Sí, Hace esto. Espera. Esta se ha quedado ahí. la lata. Ay, es que no me dejaba abrir la anilla. Así no la hagáis, ¿vale? Yo he metido alguna de dos en dos. No lo hagáis porque estáis, vais a estar todo el rato arreglando esto. Es mejor que tardéis un poquito más y vayáis metiendo de una en una. Yo es que quiero para que no se haga largo el... Mira, la primera me he y la he puesto al revés, ¿ves? Pues si me he equivocado me pongo por aquí a, a colocarla y ya está. Ah, no, no está bien. Es que le había dado la vuelta. No, la había puesto bien. Le había dado la vuelta. Vamos a la siguiente. La voy a hacer de golpe y ahora dos de golpe, toda de golpe y ahora lo arreglo. Ahí, una, dos, tres. Lo suyo que hagáis esto, ¿vale? Y vaya metiendo de una en una. Yo lo que pasa es que quiero. Termina rápido para que lo veáis, pero no es buena idea hacerlo así: 3, 4, la última ya. Procuro que esta mire para el lado bueno. Ella está ahora, la pongo así. La coloco bien porque la he metido a lo burro y así se va viendo. ¿Vale? Voy a lavarme las manos porque nada más meterla ya está ensucia la mano. Voy a quitarla de aquí para que sepáis que podéis quitar también. Si podéis hacer varias tiras de crochet y esta misma cadena os sirve para varios bolsos. Si hacéis 5 o 6 bolsos, pues la tira es la que cambia el color y os puede. Mira qué fácil es de quitarlo, ¿ves? Si algo ya de llavero como si es de la otra depresión. Pero os voy a enseñar la depresión. Anilla, depresión. Cuando queráis, esta asa en la medida, esta, en la medida que le estoy realizando, es de la que cae justo debajo del brazo. Solo hay dos medidas de bolso. Está la que es cruzada tu cuerpo y cae el bolso en la cadera y la que está a ras de tu de tu pecho. Pongamos que el bolso cae a ras de tu pecho Pues esa, esta es la medida que estamos haciendo aquí La de cruzada que el, La que hay cruzada que caiga a, a la cadera Tiene que tener 29 hileras en cada lado Esta es de 11 La otra es de 29 hileras en cada lado Más la tira de crochet y la argolla También podéis hacer directamente entera, entera así sin pones tira de crochet si queréis queda muy bonita entonces aquí ya no, no nos regimos de que la primera no se corta, si sí se cortan ya todas ya se cortan todas porque están todas correlativas y no están aquí con una argolla con la tira otra argolla y esta es la larga que os digo, ¿eh? que es muy larga esta es la argolla de precio es igual, también hace lo mismo y la, cuando la hagáis de presión intentad meter de una en una para que esto no se abra bastante y vayamos que luego se os salga la anilla, no tiréis mucho de así, vais metiendo una en una si es una argolla así, si es argolla de llavero ya habéis visto que fácil es quitarla y ponerla, bueno ya la voy a ver ahora qué rápida es ponerla voy a colocarla para que veáis, mira, si la saco es lo mismo que ponerla veis la depresión ya está para salir y ahora para meterla hacemos lo mismo ya está para adentro la depresión abrí pero para que entre de una en una para que no se haga muy abierto no se, no se dé de sí y luego se os puede salir la anilla y vamos a poner la tira yo ya la voy a colocar directamente si queréis si no la colocáis después porque ya habéis visto como he quitado la otra. Y ahora vamos a intentar coser la hebra. La... Ahora enhebramos el hilo, hemos cortado la hebra larga. Y la tira tiene que tener, que no lo he dicho, 2 centímetros y medio de ancho y de largo 29 centímetros no puedo decir, las la, el hilo mío es el, el hilo nylon número 9 y he, he utilizado 7 puntos para arriba yo he tejido para arriba, para acá no lo aconsejo porque no sale, no sale densa hay que procurar que la tira salga más recia, más fuerte y tejiéndola para, de aquí para arriba sale más fuerte, de la otra forma no sale tan fuerte la tira, entonces 2 centímetros y medio por 29 centímetros. O 3 centímetros por 30. Yo os consejo dos centímetros y medio por la argolla que pongamos. Para que no haya un doble por aquí. Que la argolla esté ahí, su, mmm, se vea fea. Eh, que esté doble por aquí, ¿entiendes? Por eso digo 2 centímetros y medio. De ancho y 29 de largo. La mía tiene eso. Podéis poner 30 de largo. Y ahora vamos a procurar, ante todo, es poner punto por punto. Si tenemos aquí un punto del principio, este es el principio, principio. Con el otro punto, principio. Aquí sí voy a intentar hacer un nudo, como hago yo siempre. El nudo de principio. Para que no se me abra emparejarlo y cosiendo punto por punto entonces en el principio en el final hago siempre lo mismo está recio esto ¿eh? es que Ay. y meto esto hago esto para rematar bien la costura y sé que por ahí no se me va a abrir entonces vamos cogiendo punto por punto aquí hay un punto aquí hay otro Así conseguimos que se quede lo máximo, lo más plano posible para que no haya costura. Punto. Y punto. De un lado y de otro. Voy a parar. Porque si no se hace muy largo, ¿vale? Como ya os enseña como es, punto por punto Vamos a hacer otra Punto Y el punto de aquí De un lado y de otro Aquí en el final hago lo mismo En este extremo hago lo mismo que en el principio y mira cómo se que queda la junta no se ve ningún bulto ni nada entonces eso es lo que tenemos que procurarse y ya está otras veces hago así lo atravieso hasta aquí para dar más remate. nada más por rematar hasta aquí vuelvo al otro extremo no se va a ver porque el hilo el mismo y hago lo mismo pues para darle un remate más fuerte ya está vuelvo a hacerle aquí el nudo este aquí en el final lo meto entre media y se acabó cortamos Y aquí tenéis la asa. Ya se coloca en el bolso. Este bolso todavía no está terminado, que tengo que hacer el forro. Aquí le he dejado enganche, el enganche que, viste, y he puesto uno de llavero. Si es de llavero, aquí colocáis directamente, no hace falta que pongáis este enganche. Yo es que esta asa de bolso no va a ser, va a ser una asa que yo tengo de un bolso mío. Entonces para el tutorial voy a dejar esta asa para que la veáis. Y así se queda. Perfecto, esta raza del pecho. Si queréis que sea larga, cruzada y que caiga el bolso en la cadera, 29 anillas. Esta de 11 anillas, vale. Pongáis que me gusta, suscribiros que es gratis. Y si tenéis alguna duda, que me lo digáis, que me lo comentéis en, por aquí por, por mi canal. Que yo contestaré lo, lo antes posible. Y ya os colgaré en esta semana el bolso. ¿Cómo se realiza este bolso? Hasta luego, hasta pronto.